¿Cuántas veces no nos ha pasado por error que tomamos una imagen al apuro y nos sale torcida? Pues desde la versión CS5 tenemos la herramienta de la regla mejorada donde puedo hacer lo siguiente. Voy a fijar un punto sobre esta banca. Puedo hacer tranquilamente un zoom sobre la misma para fijar bien el punto de un extremo y del otro con la finalidad de enderezar esa imagen. Tengo muy bien ya los dos puntos establecidos y en la parte superior... En la barra de aplicaciones voy a poner enderezar capa. Damos un clic, esperamos un rato y se nos hace el milagro.